Bueno, mis campeones, les voy a contar una cosita. Vamos a hacer una mini obra social, pero con todo el amor. Hace tiempo veo pasar por mi cuadra a una señora con dos niños vendiendo dulcecitos. Y se rebusca la señora. Allá está la señora que les comento con su bolsita de dulce en las manos. Tengo acá dos bolsitas con ropa y es para dársela a los niños. Entonces me voy a acercar a la señora con la bolsita las bolsitas de ropa, mis campeones. Y aquí vamos. ¿Cómo están? Bien, gracias Mi nombre es Gilmar A mí me encanta hacer obras sociales Tengo aquí unas bolsitas con ropa Para sus niños ¿Cómo es su nombre? Yolaini. Yolaini, un placer Hola amigos, ¿cómo están? ¿Bien o no? Bueno, les traje una ropita ¿Y quieren tomar alguito? ¿Quieren comer alguito? Sí, ah bueno, entonces vamos a, a tomar algo, comer alguito? Ah bueno, vea Doña Yole, usted vive de esto, veo que anda con su bolsita sí. y a cómo los vende. Esto es lo que me quieran, lo que me quieran colaborar, cualquier cosa que me colaboren, yo... lo que le colaboren, ok. ¿Y se tiene esposo? Sí. ¿Y qué hace su esposo? Trabajito que le salga por ahí. Lo que le salga. Ah, muy bueno. Hola amigo, ¿cómo estás? Ahí, está, ahí hay ropita para vos. Yo, cre, yo creo, que te queda buena, sí señor. Y dónde está el otro amigo con ese fue, mírenlo allá. Ahí de todo un poquito. Gracias a la comunidad de balares que nos apoya donando, nos apoya nuestra fundación Niños y Mar. Ya saben que es con todo el amor del mundo. Y ahora vamos a comer alguito, a tomar alguito, sí. Entonces, díganle aquí a la comunidad de balares ¡gracia! gracias. gracias con muchísimo gusto Mis campeones, ya saben, suscríbanse Esto lo publicamos para que ustedes sigan donando Sigan aportando su granito de arena Vámonos para la panadería Sí, señor No se les olvide que a los primeros mil suscriptores Ya casi llegamos, les voy a arribar un Samsung Galaxy Gracias a Dios No es Gilmar Rusen, no Es la comunidad de Baladares Es que Dios nos bendice a cada día Para poder hacer estas lindas obras Pequeñas, pero con mucho amor ¿Y ¿Cuánto le cuesta esa bolsita de dulce? 4 mil pesos. pesos Entonces mire doña Yole Yo le quiero dar los 4 mil de la bolsita Como si la hubiese venido toda sí. Con mucho cariño, con mucho amor Gracias. Ya se puede ir a su casa a descansar un ratito A dormir, a probarse la ropa Mis campeones Va a llover, sí señor Este es cielo tan bonito aquí en Antioquia sí. Mis campeones, ya saben, suscríbanse Gilmar Rusen